Continuamos con la noticia, DJ Adoni se compromete con prótesis a una fanática Este, este video, muy lindo lo, lo que pasó con DJ Adoni, ¿qué dice la, la, la nota? Villalobre? Así es, ahí vemos el video donde el conocido mezclador dominicano, el DJ Adoni se comprometió con la fanática, con los gastos de una prótesis que ella necesita en un encuentro que se produjo, me parece que fue en Tenare, ¿verdad? En Tenare, ayer Sí, en y el que el propio DJ publicó en su cuenta de Instagram Visiblemente emocionada y con un mar de lágrimas, la mujer, cuya identidad se desconoce, abrazó al mezclador y tras escucharla, le dijo a ella, ante la gente, que lo que ella necesite, que se lo deje a él, aunque se quede en olla. En su Instagram publicó, aunque tenga que vender los platos con toy computadoras, con la ayuda de Dios te voy a conseguir esa prótesis. Y pues está buscando ¿verdad? el contacto con ella. para Anoche pues no pudo hacerlo, pero ya está buscando el contacto para pues ayudarla, ahí está esa fanática eh, que pues perdió una pierna nos parece y, sí. y pues emocionada recibiendo a ese hombre, al DJ Adoni, vamos a escuchar. Eh. Muy emotivo. Vamos a Vamos a buscar aquí. Aquí lo que Yo hoy, buscar en realidad, mapa. Amor mío, realidad. a jugar. Vamos a la Vamos a Vamos a Dame Gracias. Dámelo a mí. Gracias. Yo a déjamelo a mí. Yo lo voy a pagar todo. Yo, yo. Yo me quedé en hoyo. Oye. Dígame a mí, María. <risa> bueno, ahí está el día y con esa lava, ¿verdad? Pues que Son bendiciones. Pierna, por eso te es muchachos humilde. Sí, sí. Se le, el muchacho le multiplica. Muchacho demasiado al éxito. humilde. Ahí está, donde ya y se le y acerca. Y después hizo un post que, que se comunicaran con él, los familiares, los la familiares. misma muchacha por Instagram, por donde sea, que le escribieran. Que, le escribiera. que iba a estar pendiente a, a, a esto. Algo maravilloso, Dios sí, tiene que bendecir sí. a este joven, que es demasiado humilde. a Donny no es como estos artistas que usted tiene que, que esperar y que, que no. a Donny usted lo saluda como si fuera un muchacho normal. Te lo digo porque... Eh, con lo que se hizo aquí se, se dio cuenta que quién era él uh -huh. y, y no tiene ese aceite como debi debiera tener si fuera otro artista, si fuera otro artista pero eh, eh, es una persona muy humilde y, y muy básica o sea se para te saluda normal respeta respeta a la audiencia eh, no, no anda como tú dices no anda como artistas que a veces andan evitando cámaras y ese tipo de cosas respeta mucho y vemos en el video donde la joven se le hace y que le dice realmente lo que ella necesita pues tú me entiendes porque quizás son personas que no tienen los recursos y aprovechan este tipo de figura. Y a Doni en, en, en su post dijo que no le importa hasta quedarse en olla con tal de ayudar a una fan a su fanática fiel que se puso loca cuando lo vio. ¿eh? Sí. Y así que esto es muy interesante y tú sabes que ese tipo de cosas Dios lo multiplica. Por eso mucho, vemos muchos peloteros. y porque tú dices que los peloteros siempre están podridos en cuarto? Pero que los peloteros hacen demasiada cosa por, por, por, por la gente, casi de todo. Y, y eso Dios se lo multiplica y se lo sigue multiplicando. Hablamos Entonces, ahorita de Jacer Alberto, ¿verdad? Que es un, un, que no, un joven verdad, pelotero de aquí que ah, se identifica con San Francisco y con los gigantes. Pero también, además de la pelota, él tiene su labor social aquí, hablando precisamente de los peloteros. Claro. Entonces, esto de Adoni, sinceramente, pues de verdad a mí me conmovió mucho esto de Adoni. Eh, una persona que no le tiene miedo, que sí. no, se, no tiene complejo en ir a donde una persona sí. que, pues tiene, me sí. quiere expresar su admiración, su su cariño, sí, su respeto. Y, y y va y ve la situación en la que está esa persona y dice oye yo me voy a poner para esto yo me comprometo y eso es claro. algo muy bueno que habla bien de Adonis y son pocos los artistas que son de, de, de esta talla que los fanáticos se ponen locos y que ayudan por ejemplo en esa área nada más vemos a Mozart ahora vemos a Adonis, verdad sí, a Don sí. Miguelo pero mayormente los artistas de ahora no lo vemos en, en, en esa talla porque sabemos que todo es lo que dicen en las redes es mentira pero no que entiendo. también hay artistas que no necesario que no no quieren hacer sonido no quieren dar esa imagen de que buscan sonido con esa no, hay muchísimo ayuda, hay muchísimos que ayudan porque, sin sin cámara exactamente porque hay gente que lo critica no que tú estás ayudando por cámaras que qué sé yo qué pero y está mal eso porque si usted figura pública y se debe al público eso no es nada que usted lo publica Exacto, quiera, no. ¿verdad? lo está haciendo pero no, hay mucha no, gente no. que no le todo gusta. el que critica algo así que lo publica eh, es porque no lo hace no, no lo hace no, no, no, no, no critique a usted no, no, no lo hace, no lo hace hace realmente hay mucho hay mucha gente que no lo hace y lo que para criticando pero yo yo yo siento que este tipo de cosas deben de ser público porque si tú eres un artista y una figura pública su, su aporte tiene que ese público las manos son los chismes exacto yo quisiera que alessandra me diga no porque yo no publico lo, lo, lo que yo doy pero si tú publicas los chismes publica eso porque dime tú <risa> nada <risa> <risa> más te falta eso pero es muy chévere y ojalá que los yo sé que sí que se van a comunicar de una vez con Dillador y los familiares de, de, de esta chica que estaba ahí esperando sí sí sí claro, es lo claro. posible claro que sí así mismo eh